Que tenía una tendencia evidentemente en 1957 estamos hablando de este año eh, de integración pero de integración en el sentido de asimilación asimilación volver igual lo desigual esa es la idea de integración en este año de 1957 cuando entra eh, en vigor el convenio 107 sobre poblaciones indígenas e iguales en países independientes posteriormente es cuando se hace una, una revisión a este convenio 107, que del resultado de esta revisión es que se adopta el convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces, era esta aclaración la cual creo que me fui muy rápido la clase pasada y este, surgió una duda eh, con mi compañero y no me recuerdo que regresar un poquito. Y, y nos habíamos quedado en algo que quería yo mencionar desde. Desde hace ya un ratito ya habíamos uh, hablado sobre contenido en diferentes tratados internacionales, no específicamente sobre pueblos indígenas, pero que sí contienen menciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas. Y esto se refiere al bloque de la constitucionalidad, a la supremacía o jerarquía constitucional en nuestro sistema normativo mexicano. Derechos indígenas, por supuesto, como buena jurista tengo una obsesión con las pirámides. Pues no sé si buena jurista ¿no? pero jurista al menos. Tengo obsesión con las pirámides. ¿no? Entonces, y entiendo la pregunta que le había hecho a los, eh, a los anteriores ponentes, la pregunta que hizo Rossi en relación a cuál es el fundamento legal, el fundamento jurídico ¿no? de la existencia de los policías comunitarios en el Estado de la y por supuesto la respuesta del compañero que dijo no, no necesita el fundamento, ¿por qué tenemos que estar buscando eso, esos fundamentos si ya lo tienen? Sí, el fundamento de la policía comunitaria en su reglamento interno es precisamente el Comité de la ley. Antes, estamos hablando de la comunitaria, en este caso en particular, aparece en 1995 solamente con una labor de seguridad, no de administración de justicia y se sustenta en el 169. En 1995, cuando teníamos todavía ese artículo cuarto que fue derogado, entonces el sustento jurídico sí lo buscaron, y lo buscaron en el 169, y en otros instrumentos internacionales que eh, hablan de la libre determinación de los pueblos. Entonces, esta policía comunitaria lo que estaba haciendo desde el 95 era sustentar su actuación en el derecho que les asistía como pueblos y a partir de ahí, pues, viene pues, la reforma del artículo segundo viene la adopción este, de esta ley que mencionaba el compañeros que mencionaban sus compañeros ponentes, la ley 701, que los comunitarios no buscaron esa ley si sí buscaban un reconocimiento, pero un reconocimiento de su reglamento interno un reconocimiento de lo que ellos tenían, de lo que ellos eran no buscaban un reconocimiento a partir desde afuera, que fue el resultado de los 301, que no hubo consultas solamente a nivel informativos ellos lo dijeron en ese tiempo que pues, se desarrolló pues, la bueno toda esta discusión nos lleva a en qué lugar está parado el convenio 169 y todos estos tratados internacionales vinculantes son vinculantes en relación a los derechos humanos y los derechos humanos de los pueblos indígenas específicamente. es algo bien específico bien concreto porque se trata de articular normas y de hablar también de jerarquías. Bueno, ha habido diferentes uh, interpretaciones de la Corte en relación al papel que juegan ¿no? los instrumentos internacionales dentro de la jerarquía normativa del sistema mexicano. Y tenemos para esos fundamentos principalmente el artículo 133 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 133? En resumidas cuentas lo que dice es que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de la unión. Pero no dice cómo. No dice cómo se va a articular. No dice si se pone arriba abajo porque, los, insisto, los abogados tenemos cierta obsesión con las tirantes y con las jerarquías. No sabemos, necesitamos entender dónde va colocado cada cosa, si no nos, nos ponemos nerviosos ¿no? entonces no dice eso? cómo. para eso entonces surgieron diferentes tesis de la corte en relación a dónde se colocaban los tratados internacionales y, y a jurisprudencia esas tesis se volvieron jurisprudencia eh, las que hablan, la que hablan de los tratados internacionales deben de ser considerados inmediatamente por abajo de la Constitución Federal y al nivel de las leyes federales. Pero resulta que en el 2011, que es de junio, tiene una reforma al artículo primero, constitucional. Esta reforma al artículo primero, ¿qué es lo que dice? Para eso tenemos intervención. primero constitucional. Resulta que esta reforma en su primer párrafo dice, además de que cambia, como ustedes saben, anteriormente a la reforma se hablaba en el título primero de los derechos, de las garantías que esta Constitución otorga. Por supuesto, hay un cambio radical que se fundamenta también en entendido de los derechos humanos eh, con un fundamento ilusnaturalista y naturalista, de ¿no? donde dice todos los eh, derechos humanos que reconoce esta constitución reconoce algo que ya existe o preexiste, ese es el fundamento ilusnaturalista del cual estoy hablando y este, este, este cambio implica de los derechos humanos y sus garantías distinguiendo dos derechos humanos por un lado y las garantías por otro. Entonces, como sabemos, los derechos humanos es lo que se protege. Las garantías son los medios que existen para la protección de estos derechos humanos. Está El derecho sustantivo están los derechos humanos y está el adjetivo con las garantías. Por lo tanto, también se discute en materia, por ejemplo, del derecho a la consulta. El derecho a la consulta, en realidad, se refiere a una garantía para proteger o garantizar el derecho a la participación de los pueblos. ¿Hay los derechos lingüísticos? Eh, ¿Los derechos lingüísticos? ¿Como el derecho, para el derecho para la Por ejemplo, el de derecho lingüístico sería bueno, el derecho y el reconocimiento que existe en las leyes de eh, el derecho de los pueblos indígenas de practicar su idioma. De que sus idiomas sean idiomas oficiales al mismo nivel que el español. La garantía sería el cómo hacer que esto se ¿Qué es lo que los abogados definan como derecho procesal? O sea, es la receta, ¿no? o son sea, las indicaciones de los pasos a seguir para hacer eficaces los derechos que se reconocen. ¿no? O sea, los derechos subjetivos, populares. Yo tengo derecho a la vivienda, yo tengo derecho a la salud. ¿Y ahora? O sea, ya sé que tengo derecho, lo sé las leyes, lo sé la Constitución, lo sé los tratados internacionales y, y aquí como le hago. Ese cómo le hago es, por ejemplo, voy a hacer una demanda de amparo en relación a eh, que no se me otorga el acceso al derecho a la salud o al derecho a la educación gratuita. Entonces, en el caso preciso, puedo hacer mano de una demanda de amparo, ir a tribunales federales y decir, se está violando la Constitución, en tanto, no se me está garantizando y no se me está haciendo eficaz, ni efectivo, mi derecho ni". a la educación, a la vivienda, etcétera. El amparo en este caso sería esa garantía. El amparo, en normativo este mexicano es la garantía de las garantías.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 cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece, es decir, los derechos humanos que reconoce la Constitución no son absolutos. ¿Qué hay que destacar aquí? Lo que hay que destacar es que los derechos humanos ya no son solamente aquellos que se contemplan en la Constitución y las leyes todas que contemplan o que forman parte del sistema normativo mexicano, sino también todo el corpus juris internacional en materia de derechos entonces, este criterio, esta jurisprudencia de la cual hablé hace un momento sobre el lugar que ocupan los tratados internacionales en el sistema normativo mexicano, hay un criterio distinto. ¿Por qué? Porque la misma constitución está poniendo a su igual de, de jerarquía a los tratados internacionales que han seguido un proceso de adopción por el Estado mexicano. ¿Sí me explico hasta ese reenvío hace que todos los derechos, el catálogo de derechos humanos no se limite a lo que tenemos en el grito que se llama Constitución, o las leyes federales, etc. que puedan desarrollar el contenido de la Constitución, sino que esa Constitución en materia de derechos humanos se hace del tamaño necesario para arropar todos los textos en materia de derechos humanos de los cuales México se ha votado o por los cuales México se ha ¿No? tratados internacionales de derechos humanos pero también hay que tomar en cuenta o no hay que olvidar que hay tratados internacionales que si no necesariamente tienen el apellido de derechos humanos o sea que dan la, la, eh, pues la intención la idea de que son de derechos humanos sí pueden contener alguna norma en relación a, los, a la protección de los derechos de las personas. En ese sentido, se tomarían esas normas. Todas las normas en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y también, ¿esto qué significa? No solamente los tratados tal cual, ¿no? los instrumentos internacionales, sino también las interpretaciones que los órganos encargados de interpretación de tratados puedan hacer respecto de estos. Como ustedes saben, los tratados internacionales tienen en sus textos, la creación eh, Dan, habla de la creación de órganos de determinada forma, por ejemplo, eh, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El primero, el DES, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de la existencia, de la creación de un órgano de vigilancia de este tratado, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el órgano que va a vigilar que los estados parte, no los que no hayan firmado, sino los que se obligaron a cumplir ese tratado, cumplan efectivamente su tarea, que es la aplicación del tratado al interior de su de sistema normativo. Pero estos órganos, en el caso, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el otro Pacto de Benito, este crea entonces el Comité de Derechos Humanos. Y así, cada tratado internacional tiene un órgano de vigilancia. Estos órganos de vigilancia también están facultados para interpretar el contenido de los tratados. No se entiende alguna norma, algún precepto en particular, toman ese precepto, lo desarrollan y eso se convierte en una interpretación como lo que pueden ser las observaciones generales que hace tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Humanos. Todo eso forma parte del corpus juris. igual la jurisprudencia, jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Así entonces, eh, hay una distinción entre los instrumentos vinculantes o vinculatorios internacionales en relación con México. Los tratados internacionales generales se quedan, por debajo, inmediatamente por debajo de la Constitución, siguiendo esta jurisprudencia que hablé, que mencioné en el principio. Pero con la reforma, y por supuesto con unas contradicciones de tesis y un expediente que sacaba la Corte, expediente Varios, 912-2010, y la contradicción de tesis, de 93, también, entonces coloca los tratados internacionales en materia de derechos humanos al nivel de la Constitución, salvo cuando haya alguna contradicción de parte de la Constitución entonces se va a atender a lo que diga así. esa es la, la, la observación esto, esto, este rendío que hace la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos es lo que se le llama bloque de la Constitución con convencionalidad. Este bloque y parámetro también, se habla de parámetro de la constitucionalidad. El bloque, por un lado, a lo que hace referencia es a una unidad, a la unidad que configura todo el contenido sustancial, todo el contenido sustancial de los derechos humanos. Contenidos en la constitución, pero contenidos también en el derecho internacional, de los en los tratados internacionales. Y el parámetro se refiere al aspecto, digamos, procesal, también, como da la idea de un punto de referencia. Tenemos el bloque y el contenido sustancial de ese bloque, que son todas estas normas. Pero además, al convertirse estas normas en un parámetro de referencia, es cuando hablamos entonces del parámetro, ¿no? de la constitucionalidad y de la de referencia es lo que nos debe a, a todos, pero sobre todo nos obliga a los jueces, nos obliga a los jueces, a seguir una adecuación de todo el contenido normativo mexicano a, a lo que dice, lo que indica ese contenido sustancial que se pone en el bloque de la Constitución, en ese bloque. Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos entonces bueno entonces el parámetro se, se, se vuelve el punto de referencia el punto de comparación todas aquellas normas y todos aquellos actos y todas aquellas interpretaciones que se hagan deben estar adecuados entonces a ese punto de referencia a ese contenido sustancial a eso se refiere y parámetro de constitución. A partir de ahí es que vamos a ver lo que sigue sí en cuanto al contenido del contenido de la constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo sí en todo el tiempo a las personas de con la protección más amplia. Ya se había mencionado aquí en el principio pro hominem o el principio pro personal que se refiere a favorecer siempre de dos normas que tengamos. No importa cuál en es ese nivel o si es nacional o internacional, se debe de preferir aquella que beneficie mayormente a la persona, en el caso concreto. Igual, no solamente la norma, pero también las interpretaciones. Una norma puede tener diferentes interpretaciones. Entonces se debe de elegir aquella interpretación que más beneficie a la persona. Hay una discusión, ahorita que estaba hablando sobre este reenvío que hace la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos. Una, hay una discusión, porque dicen: esta discusión dice, bueno, tenemos el artículo 133 constitucional, que ya establece que los tratados internacionales forman parte ¿no? del, eh, del orden normativo de interno. No dice cómo, como dije hace un momento, sin embargo, ya forman parte de él. Y la idea del cómo, o la, las indicaciones de cómo se debe de incluir este, tratado, este cuerpo jurídico internacional dentro del sistema normativo mexicano, dice, bueno, es referirnos precisamente al uso del derecho internacional de los derechos humanos en el interior de todos los países. Esta discusión dice, bueno, si es necesario o no es necesario esa ese reforma del artículo primero. O sea, dejaba como que eh, ponía en cuestionamiento este gran punto, ¿no? sobre que después del artículo, después de la reforma del artículo primero con todo lo que he intentado de explicar en este momento pues era una novedad ¿no? y esta discusión o las personas que, que la retoman dicen bueno no es para tanto ya teníamos el artículo 133 constitucional y, es, y tan es así, tan válida esta discusión que hay una tesis la Corte que dice, este reforma, el artículo primero constitucional, lo que viene a hacer es, es a reforzar algo que ya teníamos, a reforzar el artículo 133 constitucional y tomando en cuenta sobre todo que ya en el derecho internacional se considera la, el principio promine, ¿no? la interpretación conforme el control difuso, el control concentrado de la convencionalidad, es decir el hacer uso de este parámetro de control ¿no? como punto de referencia a este contenido sustancial de derechos entonces dice esta, esta, este criterio de la Corte viene a, a reforzar ese artículo 133 y a retomar también los principios que en derecho internacional ya se estaban manejando ¿Y cuáles son estos principios de derecho internacional que ya están manejando? Así como hemos hablado aquí del de derecho a la libre determinación de los pueblos como una norma de Yuskoya, ¿no? una norma imperativa de derecho internacional que no admite pacto contrario, asimismo, las normas de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales han sido consideradas por la jurisprudencia internacional como normas de Yuskoya. Y también oponibles en la obra, es decir, universalmente a todo el mundo, que tienen una importancia fundamental. Y yo le baso. Hay mucha jurisprudencia al respecto, pero las más notorias o las más notables es la de Barcelona Faction, de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? que habla sobre eh, el carácter particular de las normas de derechos humanos en tanto normas en la obra. Y, por supuesto, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 0282, me parece... Bueno, la 0282, dónde está FER, es la que siempre vemos, estudiamos en la escuela, este, la 0282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta opinión consultiva, la Corte dice que la Convención Americana no es un tratado internacional como los demás, no confundan. Hay una distinción entre los tratados internacionales de tipo tradicional, es decir, entre estados comerciales, por ejemplo, a los tratados donde los estados se obligan vis a vis de los ciudadanos. Hay una diferencia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque estos tienen una, una diferencia sustancial que es su obligación frente a los ciudadanos, no su obligación frente a otros estados, sino frente a los seres humanos, en una relación de suprasubordinación. Entonces, en este sentido, en esta opinión 0282 de la Corte Interamericana pone énfasis en la importancia que tiene la obligatoriedad, el cumplir, el respetar el contenido de la Convención Americana. ¿No? Entonces. Esto es lo que este criterio de la Corte que dice sí, este, el artículo primero es muy importante pero no es nuevo, no es nuevo en este sentido. Viene a reforzar el 133 y viene a reforzar lo que ya se ha trabajado en el derecho de <risa> Y esto, nada más, les, ahorita que estaban este, los compañeros ponentes hablando de la policía comunitaria hubo una experiencia que este, muy que me hizo estudiar este, este aspecto del Derecho Internacional que tuve, una experiencia que tuve con uh, un Ministerio Público en, ahí en la montaña de Guerrero, un Ministerio Público en, en el distrito de no sería San Luis Zacatlán en ese entonces, de los años, a finales de los años 90-97 me parece, fue una entrevista que tuve con este abogado Como ustedes saben, los Ministerios Públicos pues, son Licenciados en Derecho y eh, entonces es antes de la reforma del 2011. Esta es una experiencia que me sirve para, para presentar exámenes, para ponerle los exámenes a los muchachos en, en la materia de derechos humanos ahí en la facultad, porque digo, a ver, vamos a, tenemos el 133, pero tienen que buscar que hay en el derecho internacional. El derecho internacional que es vinculatorio para el Estado mexicano. ¿eh? Porque no tenemos que buscar como abogados o como defensores argumentos, no necesariamente en México y no desde el 2011, ahorita más, ya, ya, ya no tenemos pretexto, pero desde siempre, desde siempre, porque desde siempre teníamos, bueno, no desde siempre, pero desde que tenemos la Constitución, estamos en el artículo 133 constitucional. ¿no? Y si vamos a la jurisprudencia internacional encontramos esta, estas opiniones, estos criterios que ponen énfasis en los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucedió en esta experiencia que les platico? Pues bueno, nos ubicamos en el tiempo, antes de la reforma al artículo primero. Eh, entrevisto al Ministerio Público de Altamirano, el Distrito de Altamirano, y por supuesto, estando ahí la presencia de la Policía Comunitaria, la CRAC y todo esto, digo, bueno, ¿usted conoce a la Policía Comunitaria? Sí, sí, los conozco y ahí están este, eh, practicando sus usos y costumbres. Y yo, ah, las, los uso costumbres, ah. ah, pero me aclara el abogado, me dice, pero no, no es la costumbre jurídica. Le digo, no es la costumbre jurídica, entonces, no es la costumbre serán. Pues le pregunto, le voy a preguntar, ¿no? Este, y me dijo, ah, pues no sé, voy a buscar un libro, ¿no? Eso, pero no es la costumbre jurídica. O sea, la insistencia en que no es derecho, no es nada que tenga que ver con derecho, es una costumbre, pues, que no tiene importancia eso es lo que me estaba diciendo entonces digo bueno y este, otra de las preguntas pero usted conoce el convenio 169 de la OIT es un funcionario del estado abogado, ministerio público va a servir a la población en un lugar donde hay población indígena y no solamente población indígena donde la población indígena y no indígena, como lo explicaban nuestros compañeros anteriormente, estaba organizada y sigue organizada con la policía comunitaria. Sabían de su existencia. Y no solamente sabían de su existencia, sino también trabajaban conjuntamente. Luego les platico otras cosas, pero bueno. ¿Conoce usted el convenio 169, que establece en el artículo octavo el derecho al derecho indígena, el derecho a ejercer su derecho? Y que en caso de conflicto el Estado debería de establecer o deberá establecer los mecanismos para solucionar, porque no se ha hecho. Pero bueno, ¿qué me contestó el Ministerio Público? Pues me dijo que, eh, que no, que no conocía el Convenio 169, a lo cual le digo: bueno, usted sabe que el Estado mexicano es responsable, está obligado por, el, por los tratados internacionales, porque firmó el Convenio 169. Allá aquel que firmó, yo no firme nada. Este, ya va a salir un artículo que fue parte de mi tesis, allá aquel que firmó, yo no firme nada, responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos en los indígenas. Así se llama el artículo y va a salir próximamente en la revista, en el número 0 de la revista Crítica Jurídica, Nueva época Allá aquel que firmó, yo no firme nada. Fue muy ocurrente, fue muy ocurrente, ay Dios, fue muy ocurrente este, y por eso retomé lo que me dijo para ponerle nombre al artículo, ¿no? Pues claro, no lo invitaron pues a la firma, ni al coctel, ni al la... <risa> <risa> protocolo, ni a la foto, pues, ¿no? Ahí con el presidente, el senado, no sé, todo lo que hagan ahí. Eso fue lo que les respondí. Entonces, imagínense ustedes qué podemos esperar cuando estamos hablando de garantizar los derechos humanos. Y ahora todavía, como somos bien complicados, los derechos humanos de los pueblos que implican necesariamente los derechos interculturales el derecho a ser diferentes, el derecho a conseguir el derecho, la organización, el orden de una manera distinta. Entonces, pues nada, eh, se pues no firmó y no estaba él obligado. Entonces en este artículo yo este, explico cómo un funcionario del Estado, representante del Estado, es Estado. Ya podríamos criticar todo lo que significa esto, pero es Estado. Y por lo tanto el Estado por este tipo de actos, pues caería en responsabilidad internacional y hay un proyecto, por supuesto, eh, también cabe mencionar, hay una comisión en Naciones Unidas que se llama la Comisión de Derecho Internacional que ha estado trabajando desde hace muchos años en un proyecto, un proyecto que les quiero decir el nombre exactamente en ese me baso, en ese proyecto me baso para este artículo, ¿cuál es? ¿Les A ver. Es un proyecto uh, de eh, orden. Codificación, es un sujeto de codificación de la responsabilidad internacional del Estado por ilícitos, por actos ilícitos. Y el acto ilícito en este proyecto lo, lo define la Comisión de Derecho Internacional, la CDI, Comisión de Derecho Internacional, como aquella falta, aquella vulneración a todas las obligaciones internacionales o alguna obligación internacional que tenga el Estado. En este caso, pues nosotros El proyecto PROFI, eh, porque, porque fue Crawford el último relator y fue el que adoptó el proyecto, sí, la última versión. ¿Qué fue 91? No, yo tengo 2001. Sí, un Bueno, pues en este, este artículo del cual estoy hablando, que hice gracias a este amigo este, del Ministerio Público, me bueno, pues este, baso en este proyecto: la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, entiendo que bueno, la defensa del, de los derechos humanos, eh, partiendo del artículo primero y este, con la constitucionalidad, bueno, también a partir del artículo primero este, nos vinculamos al derecho internacional y ahí es la convencionalidad. Eh, el control difuso no me queda muy claro. De la claro, lo mencioné y no lo expliqué. Eh, el control difuso y el control concentrado de la convencionalidad o de la constitucionalidad, según sea el caso, se refiere al órgano encargado para hacer eficaz el contenido de la constitución o de la convención del tratado internacional. Mencioné hace un momento al órgano, a los órganos facultados para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales. Bueno, esa idea es en el ámbito nacional, por ejemplo, la Corte en relación a la Constitución. La Corte son aquellos funcionarios del Estado que están encargados de vigilar y de eh, mantener pues, la eficacia de la Constitución, mantenerla viva, ¿no? y vigente, por supuesto, defenderla. En ese sentido, aquel funcionario judicial que realizaría, en este caso, el control concentrado, es aquel en el que recae la facultad directamente, la corte. El control difuso, en el caso nacional, sería por los jueces de menor jerarquía. Ese control difuso implica... En una sentencia, por ejemplo. Sí, en, en un, un caso, que claro, claro. Es decir, que no se puede alegar la constitucionalidad o la convencionalidad de una ley, una norma o un acto si no es frente al juez de APAR, por ejemplo, el juez de distrito, ¿no? porque es el que realiza el control concentrado de la Constitución. El control difuso dice no, resulta que también los otros jueces pueden realizar ese control difuso ¿no? de la Constitución al no aplicarla no pueden hacer una, una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué es una declaratoria general de inconstitucionalidad? Significa que se toma una ley que molesta mucho porque ya fue declarada inconstitucional muchas veces, ¿no? en varias tesis, entonces se toma y la sacan del sistema. Es una declaratoria general de inconstitucionalidad y no la pueden hacer más que los jueces fédicos. ¿no? Los, eh, el control difuso con los jueces de menor jerarquía pueden hacer un control no Haciendo esa declaratoria general de constitucionalidad eh, implica un procedimiento ya mucho más profundo, no es así de fácil ¿verdad? Pero esa es la idea para que poderlo explicar ¿eh? Sería muy fácil pero se entiende la idea de lo que significa ese es este, un procedimiento particular eh, El control difuso entonces son los jueces que pueden dejar de aplicar una norma que ha sido declarada inconstitucional, o que es después de un examen ciertos pasos a seguir, de acuerdo a la misma Corte, eh, abiertamente inconstitucional o que no protege a la persona al máximo nivel posible, pues, ¿no? aplicándose ese principio crónico. O sea, hay, hay casos, hay, unas, hay una tesis que se llama, no me si la traje, pasos a seguir para el control difuso de la constitucionalidad. ¿Sí? Hay una tesis que se llama así. Pero también aplican los, bueno, yo he visto sentencias o resoluciones en las que también aplican este, hacen referencia a convenios internacionales. Ay, este es el control de la constitucionalidad, ahora voy al control de la convencionalidad. Cuando hablo de convencionalidad, nos referimos a los tratados internacionales, al derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, en este sentido, como ejemplo pues, idóneo, pues, es la Convención Americana de Derechos Humanos, <coughs> La Convención Americana tiene una, hay una Corte, ¿no? Una la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sería aquel, aquel órgano, aquel órgano que está, haría el control concentrado de la convencionalidad, de la Convención Americana. Pero los jueces nacionales, los jueces nacionales así en conjunto, todos los jueces nacionales en todos los estados, aquellos que han reconocido la, la jurisdicción de la Corte. <coughs> Y por supuesto, en aquellos estados en los que se ha firmado, se ha aceptado la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces se ha dicho a la Corte Interamericana, tienen la obligación de hacer un control difuso de la convencionalidad. Difuso, ¿por qué? Porque los únicos que podrían hacer el son los jueces de la Corte Interamericana. En este caso, al, al, al tratarse de los jueces nacionales, estarían haciendo un control difuso de la convencionalidad. Entonces pueden aplicar en ese sentido, retomar argumentos de todo, y no solamente porque lo dice la Constitución Americana, sino porque lo dice la primera Constitución Constitucional, ya sin lugar a dudas. ¿Y en qué, en qué sentido también lo dice, además de los tratados internacionales? En el párrafo tercero dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley todas las autoridades todas están obligadas a lo que está diciendo aquí el artículo primero y, lo de, y estaban obligadas siempre sin embargo, como dice la Corte en esta tesis, la reforma del artículo primero viene a reforzar todo lo que ya teníamos en materia de protección de derechos humanos. Pero que había muchas dudas, porque siempre hay opiniones que dicen: bueno, y lo de.